Una de las formas de emisión que hay en LibreDTE tiene que ver con poder emitir masivamente muchos documentos. De hecho, es una de las características más importantes que tiene LibreDTE cuando tú usas la plataforma web. Porque emitir factura uno a uno en realidad es bastante sencillo. Se lo puede hacer en la mayoría de los software, incluso en el de impuesto interno. Pero emitir masivamente o emitir vía API son cosas que el impuesto interno no tiene. Normalmente nosotros acá hablamos de la emisión vía API porque nos encanta hacer automatización, por ejemplo las e-commerce pero hoy día vamos a hablar de qué pasa con esas emisiones masivas que uno quiere hacer cargando un archivo. Entonces, si te interesa este tema, quédate en este podcast. La emisión masiva que se hace a través de un archivo en LibreT es bastante eh, rígida, por así decirlo de cierta forma. Ya hay que respetar un formato muy específico que es el que vamos a revisar hoy día y también hay que cumplir con ciertas cosas para que funcione. Ya, pero al final de este podcast les tenemos una buena noticia eh, que tiene que ver con esto. Entonces, como siempre, este tema tiene que ver con un problema que tuvo que ver en este caso con la emisión masiva. que nos va a contar Catalina? El, el problema se presentó, bueno, últimamente se presentaba bastante. Eh, sobre todo por, por algunos nuevos clientes que han ingresado precisamente por la opción de emisión masiva. Eh, en cuanto a la emisión masiva, eh, bueno, los problemas han sido recurrentes últimamente. Pero en mi opinión personal, yo creo que eh, el, el hecho de usar la plataforma, la página de emisión masiva, pasa a ser algo más simple cuando uno realmente se da el tiempo de leer la estructura o, o, o a veces, ya, está bien que haya una tabla gigante en la página de emisión masiva, pero lo que está en texto como tal o, o como un párrafo o como dos líneas, ya sea antes de la tabla o después de la tabla, o sea, parado. por algo está ahí. Y esos son a veces los pequeños detalles en los que muchos de los clientes abren las consultas eh, sin leer. Entonces uno a veces la respuesta, que, que en lo personal, no sé, a veces, a veces es cómico, porque el hecho de que el cliente abra el ticket se demora mucho más que leer dos líneas que están en la página. Porque al final nuestra respuesta por parte del área de soporte a veces es sacar una captura de pantalla de la y darle la respuesta que, que la respuesta estaba en esa página. Claro. Entonces, eh, a mí me gustaría hacer mucho énfasis en eso, o sea, en, en leer y en seguir la estructura, porque una vez uno le, le, le toma el gustito o, o le agarra realmente el hilo a la, a la tabla que está actualmente en la página de emisión masiva, ya la emisión va a ser, va a ser más simple. Yo, yo ahí voy a hacer un mea culpa, o sea, a ver. Como muchas funcionalidades, o como la mayoría de las funcionalidades que hay en LibreTE, siempre yo las hice pensando en cómo a mí me oh, sal, salía natural. Pues, o sea, si a mí me era natural hacer el archivo de cierta forma y yo lo entendía, yo decía ya estamos listos, pues, oh. suficiente. O sea, el resto entenderá igual. Y claro, obviamente eso no pasa. O sea, obviamente los usuarios todos tienen distintas formas de aprender. Todos tenemos distintas formas de aprender. No todos aprendemos igual. No todos aprendemos leyendo a lo mejor. Uh -huh. alguno quiere aprender de otra forma. Y también siempre ha estado el, el temita este con el archivo. Ese, ese, ah, ese, siempre ese, ha sido tema. el archivo siempre ha sido tema. Porque es un archivo con un formato específico, con un archivo CSV, ¿no? una planilla Excel. Eh, y, y ese ha sido, yo creo que un dolor grande que hay hace tiempo con el sistema porque eh, no es una planilla normal. Pues, uh -huh. O sea, no a agarrar cualquier planilla y cargarla. Ahora, para mí. Yo usé ese formato nuevamente, porque para mí ese formato era simple de procesar para mí en el, en, en el sistema. O sea, para mí era sencillo programarlo en su momento. Y okay. después obviamente se fueron haciendo algunas mejoras, pero esas mejoras siempre tuvieron que ver con añadirle campo al archivo. Tener más... Claro, para que abarque claro, más. Claro, para que abarcara más casos, o para que se pudieran meter varias líneas en un mismo documento, cosas así. Pero en realidad el archivo siempre es un dolor. Y eso no pasa solo en la emisión masiva, pasa en todas las cargas masivas a todos lados donde se cargan archivos en biblioteca. Uh -huh. que en todos lados requiere ese tipo de formato. Ahora, bueno, eso es algo que sí vamos a mejorar, estamos mejorando eso, tenemos pensado mejorarlo y eso debería salir en la próxima versión. Ahora yo creo que vamos a sacar un poquito de eso. Pero como dices tú al final, si uno sigue la estructura, sigue esa estructura que en realidad se puede crear, eh, pero hay que hacerlo, o sea, hay que darse tiempo de leer cuál es la estructura, cuál es el formato. O uh -huh. sea, han habido casos efectivamente de clientes que dicen, oye, es que el archivo no carga, pero es que está cargando un Excel. Oye, es que el archivo no carga, pero es que, no sé, pues, la primera columna es folio y puso la, la fecha. Uh -huh. O sea, desde cosas tan simples como que el formato del archivo uh -huh. es incorrecto, cosas tan simples como que la, el orden de las columnas es incorrecto. Sí, mira, por ejemplo, en relación a eso mismo, una de las consultas es, o sea, Tú me hablaste de un, de, de un formato, un archivo, que, alguien, que a veces están cargando Excel y no, no es un Excel lo que hay que cargar. ¿Qué es lo que se necesita para usar la página de emisión masiva? Eh, a ver, hoy día... Voy a hablar de lo que hay hoy o día. O sea, ¿qué es lo que tendría que, que el cliente considerar cuando va a usar la, la plataforma? A ver, voy a, voy, voy a, insisto, voy a hablar de lo que hay hoy día. Ya. Que en algún momento espero mencionar lo que va a ver o para dónde vamos, pero lo que hay hoy día es una página súper simple no Tiene tiene tres opciones, donde obviamente la más importante es el archivo y ese archivo tiene que tener un formato específico, que es eh, un archivo CSV. El archivo CSV es un archivo separado por coma, eso es lo oficial. Ahora nosotros no lo tenemos separado por coma, lo tenemos separado por punto y coma porque de esa forma se abre bien, eh, es, más, es automático abrirlo en Excel y que se abra bien para okay. no tener que estar haciendo cambios en la importación en Excel. Entonces, siempre lo, lo usas, y esto no es algo de librete viene de antes. Yo, eso yo generalmente, los archivos, esos CSV, los trabajos separados por punto y coma por una compatibilidad con Excel de antes. No sé si las versiones nuevas de Excel ya abren por defecto uno por coma bien, no tengo idea, pero antiguamente no lo hacían, así que okay. me acostumbré a tratarlos con punto y coma. Entonces, es un archivo CSV, pero el separador es punto y coma en vez de coma, y además tiene que estar una codificación específica. O sea, si ya los complicaste a los usuarios que tienen que estar con punto y coma, que muchas veces no saben cómo colocarlo, que les pida ahora que coloque una codificación específica que tiene que ser UTF-8, ya los complica más. Entonces, sí, es verdad. O sea, ya eso es algo... Yo creo que uno de los dolores grandes es ese, el formato. Claro, alguien podría decir, oye, pero cargar un archivo Excel, XLSX es más, es más fácil. Es que la sí. restricción es la página de emisión masiva es específica. O sea, no tiene que ser esa, sino... No, Toda no, la si la no, no te funciona. Diferencia. No, pero yo estoy pensando obviamente en cómo sería más fácil para los usuarios. Uh -huh. ya, y ahí es obviamente algo que lleva ahí, no sé, la emisión masiva debe estar de, de casi el inicio. O sea, debe llevar seis, cinco, cinco años por lo menos. Uh -huh. cinco o seis años, que siempre se ha hecho igual. Ahora, es verdad, o sea, el usuario después que lee aprende. O sea, yo me acuerdo, hay, hay un caso que no es la misma página de emisión, pero sí una parte de emisión masiva en la parte de los puntos de venta. Eh, que creo que le tomó como tres o cuatro meses aprender a hacerlo. Y le tomó tres o cuatro meses porque hacía una emisión al mes. Entonces, yeah. le, le tomó cuatro intentos uh -huh. eh, a, a aprender a usarlo. Y eso, él contrató con nosotros hace, hace dos años, de hecho. Contrató en, sep, perdona. No, hace tres años. contrató en septiembre de 2019. Contrató en septiembre de 2019 y, y, claro, ahora ya pregunta mucho menos. De hecho, ya no pregunta casi nada. Porque, claro, una vez que tú, le como tú dijiste, una vez que tú aprendes a hacer el archivo, ya te, te acostumbras yeah, el, el, el tema es que puede ser más fácil que para allá donde vamos ahora. Ya, entonces, eh, las cosas que necesito no va a ser un archivo Excel, va a ser un archivo CSV que cumpla con, con esas especificaciones que se indican en la, en la página de emisión masiva. Por ejemplo, que esté codificado en UTF-8, que esté separado por punto y coma, y que principalmente sea un archivo CSV. Ahora, eh, cuéntanos un poco cómo funciona lo que es la emisión masiva. Eh, hoy día lo que se hace es que, ya, a ver, antes, uh -huh. a, a, antes de eso, lo, obviamente lo que queremos hacer, voy, voy a ir parchando los problemas que hay. Okay. O sea, el primer problema es que es un archivo CSV separado con un punto y coma, codificado en UTF-8. Y lo que queremos hacer es que en el fondo se puedan cargar archivos en distintos formatos. Por ejemplo, CSV, poder cargarlo en .xlsx o, o en formato Excel en el fondo. Yeah. Y probablemente si hacemos ese cambio, la mayoría nos va a cargar en formato Excel. Entonces, eso es lo primero que vamos a parchar. Ese archivo se puede cargar en otro formato. Y tiene otras ayudas, como por ejemplo lo que pasa con Tafi o en BH Express, donde uno tiene un archivo de ejemplo con ayuda y puede, como con color, y ah, puede sí, sí. más. Sí, sí, me gusta, de hecho, cuando la primera vez que vi. Primero salió VH Express, mm. después salió con Tafi. Y recuerdo que la primera vez que vi el archivo de, de emisión masiva de VH Express, o sea. Fue algo totalmente diferente a lo que el archivo... Es que ahí lo corregimos. Po. Sí, porque hay una nota y las notas te indican ayudas para poder completar la columna o te indica precisamente si sí, la columna no. es roja o es verde y así tú puedes saber directamente si es una, obligatoria, una, ¿no? una columna obligatoria o una columna opcional y eso facilita mucho. Porque a veces el crear el archivo de misión masiva, que al principio a mí me pasó, cuando yo estaba... Eh, Probando lo, lo que era la emisión masiva eh, me pasó de que tenía que estar con dos pantallas, o sea en una pantalla viendo cómo completar en la, la planilla y en otra pantalla tenía que tener la planilla, entonces estar como pimponeando lo que tengo que ver acá y cómo voy a ir completando el archivo es algo que iba a tiempo. Mm. Pero como te digo, o sea, a esta altura ya no creo que sea algo que me cueste tanto, pero porque ya llevo práctica. No, o sea a ti no te cuesta, pero a los clientes claramente les cuesta. Es que sobre a todo a los clientes que están ingresando ahora último y que quieren y les gusta eh, mm. lo que es la emisión masiva, porque es algo que, te, que les quita a ellos mucho tiempo. No, de, de, hecho, de hecho eso fue algo que en batch Express yo corregí, y en ContaFi también, que tuve que hacer esas dos emisiones masivas, eh, lo corregí con el archivo. Ahora, Spoiler para esos sistemas, también lo estamos cambiando ahí. Porque también nos dimos cuenta que esa forma de hacerlo, si bien el archivo es bueno y eso uh -huh. no va a cambiar, eh, la forma como se hace la emisión, la estamos mejorando. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, y para pasar a la pregunta que me hiciste recién, es ¿cómo funciona la emisión hoy día en LibreT Masiva? Se genera el archivo, uh -huh. o sea, se, tú generas el archivo en tu computadora realmente, lo cargas a LibreT, y cuando lo cargas en librete se lanza una tarea por debajo, en segundo plano, que se quede procesando ese archivo. Y ahí hay dos posibles, bueno, en realidad pasan, en, un, en realidad un poquito no, me salto un paso en realidad. Voy a partir de nuevo. <risa> <risa> eh, cargas el archivo y lo primero que se hace es hacer una serie de validaciones. Yeah. Y si esas validaciones pasan, ahí recién se lo paso a la tarea en segundo plano. Yeah. Entonces hay como dos validaciones. Ahora, la tarea en segundo plano igual hace otras validaciones, pero eh, esas primeras se hacen para poder decir al tiro el usuario, hoy el archivo no cumple con ciertas cosas. Y ahí se generan unos errores, unos códigos que están detallados en la misma página. Eh, cuando el archivo pasa la tarea en segundo plano, ahí se queda procesando, la página se suelta en el fondo al usuario y ya se puede seguir trabajando en otra cosa. Y después que ese archivo termine de procesarse, al cliente le llega, o sea, al usuario, le llega un correo electrónico con el resultado. Se, le, le llega un resultado informándole eh, eh, cuánto tiempo duró la ejecución y eh, lo más importante en realidad llega el mismo archivo de emisión masiva que él cargó pero con dos columnas nuevas que tienen el estado resultado de la emisión masiva que se hizo. Sí, de, de hecho en, la, en el archivo original tiene 38 columnas en total y una de las formas fáciles cuando a veces me doy cuenta de que realmente no están enviando el archivo correcto es por esas últimas dos columnas, que es el archivo de respuesta que, es el que nosotros esperamos. Para poder revisar. Para poder revisar. Sí. Porque ahí, ahí viene si es que está ok o viene si es que hubo un error, sale cuál es el error en cada, uh -huh. en cada fila. Entonces ese archivo es archivo súper útil. Y bueno, opcionalmente se puede... Eh, tiene unas opciones que te permiten decir si quieres emitir un documento borrador o un documento real. O sea, hay otro consejo siempre que partan haciendo la emisión masiva. O sea, se, le recomiendo, se le tiene que recomendar al usuario que Emitan unos borradores primero. Uh -huh. O sea, si nunca han usado la herramienta de masiva, no se tienen que emitir 500 facturas reales de una. Emitan tres claro, borradores, cinco, tres uh -huh. borradores. Después emitan unas cinco más reales y ahí resentírense con todas. Porque obviamente, si el archivo va malo, uh -huh. malo desde el punto de vista de los datos que colocaron, eh, las facturas se van a generar con claro. esos datos, porque esos son los datos que el sistema ocupa. Eh, y la otra opción que se permite hacer es generar un enlace con los PDF. ¿Ya? O sea, tú puedes pedirle al sistema que te genere todos los PDF en la emisión masiva uh -huh. y el correo te llega un enlace y tú puedes bajar el enlace con todos esos PDF en caso que, que lo necesite o algunos clientes lo necesitan. Eh, o puedes pedirle que te los mande por correo inmediatamente. Obviamente eso requiere que haya un correo. O sea, hay un par de opciones que se pueden utilizar. Creo que son las tres o cuatro opciones que hay, claro. Eh, pero nuevamente esa forma de hacerlo es mala. <ríe> es mala y ya lo estamos revisando hace rato. De, de hecho en Contafi ya está... Eh, Solucionado, está solucionado o están terminando de solucionarlo, más que solucionarlo, rediseñarlo. Yeah. Porque van a quedar las dos emisiones masivas por unos por un días o por con una Taffy? semana, si sí, en Tafi, y, y está esta está otra emisión masiva nueva. Yeah. La principal más diferencia es que, bueno, en el caso con Tafi ya se soportaba el archivo Excel. Eh, pero la principal diferencia es que hoy día lo que vamos a hacer tanto con TAF y BH Express y después en LibreT, porque eventualmente en librete también se va a llevar esta funcionalidad, es que ya el archivo no, no se va a lanzar inmediatamente a una tarea en segundo plano que lo va a procesar y después te llega llegar un correo. Que eso es como el gran problema que hoy día tiene. Sino uh -huh. que lo que vamos a hacer es, vamos a tomar ese archivo, si pasan las validaciones lo vamos a cargar en el sistema. Lo vamos, vamos a cargar los datos del archivo en la base de datos en el fondo. Okay. Que hoy día eso no se hace, uh -huh. sino que se, se lanza una tarea. Y esos archivos cargados en la base de datos, Tú los vas a poder explorar, por ejemplo. Entonces va a poder, no sé, pues inicialmente solo cargar el archivo, después ver un resumen de eso. Ah, ok, está ok, Me cuadran los montos, una revisión final, ya tiene sentido lo que hice. Y recién ahí decirle, ok, Facturar. Y todo eso se va a ver en la plataforma. Y eso se va a empezar a facturar y, va, y vas a poder ir viendo en la plataforma cómo se te van facturando. Con una barrita de progreso, vas a poder ver ah, cómo okay. se van facturando, vas a ver los errores en la misma plataforma. Si quieres bajar después masivamente los PDF, los vas a poder seleccionar y bajar masivamente. Mm -hmm. Eso en realidad lo estamos probando primero en Contafi. Yeah. La idea es probarlo en Contafi. Si Contafi no sale ok, y cuando ya tengamos eso resuelto, lo vamos a pasar a DevH Express. Y DevH Express ya debiéramos lanzarlo en LibreTe. Yo espero que lo lancemos eso antes fin de año, porque en el fondo es una función que, como tú dices, que se necesita harto, sí. es útil. Eh, y lo otro es que eh, debiera salir antes la nueva, versión nueva de Librete. Yeah. Que debiera salir ahora en diciembre. Mira, eh, otra, otra de las consultas que hicieron, que, bueno, claramente tiene relación con lo que es la emisión masiva, pero con, con la sección referencia. Mm. Alguien envió un archivo, no recuerdo quién, eh, bueno, da lo mismo. Se envió un archivo de respuesta donde eh, decían que un documento no se estaba generando y el segundo documento era exactamente igual, solamente que habían añadido un tipo de documento en la sección referencia en la parte de, de la emisión masiva, pero que el segundo documento no se había generado y supuestamente llevaba lo, la misma información. Entonces, eh, el error partió básicamente porque tenían que añadir más de una referencia. Entonces, la pregunta es, cuando en, en la sección referencia, si yo deseo añadir más de, un, más de una referencia a un documento, eh, ¿qué cosas tengo que considerar? ¿O qué cosas tengo que considerar cuando, cuando estoy referenciando? Porque la parte de referencia es lo que más da, da problema a veces cuando están haciendo emisión masiva, por las órdenes de compra, por, por, por, ese, por ese tipo de documento. O sea, probablemente lo que hicieron, y corrígeme si me equivoco, pero quizás repitieron la fila completa concluyendo los datos del inicio. Sí. Claro, y, y, y el sistema, una de las cosas que hace, que es obviamente son cosas que, parte de las cosas que queremos revisar ahora cuando rediseñemos eso, es que si tú tienes datos como del encabezado para el sistema de emisión masiva, son dos documentos distintos. Uh -huh. No tienes que repetir todo. Uh -huh. Solamente repites lo que se repite, que en este caso es la referencia. O sea, no que se repite, sino lo que quieres agregar, que es la, la referencia. Entonces, cuando tú quieres agregar referencia, que es lo mismo cuando quieres agregar otro ítem, tú puedes agregar varios ítems. Eh, en la sección de las columnas del ítem, ahí agrega más datos, pero el otro lo deja en blanco. Ah, ok. Sí, claro, porque ellos tenían una fila con una referencia, pero justo ese documento tenía dos referencias. Y seguramente copiaron Entonces, todo y cambiaron la ¿Copiaron referencia. Y claro, y en la referencia, la segunda referencia fue lo que cambiaron, porque ese documento llevaba dos referencias. Claro. Pero claro, todos los datos del principio, del, del, del, del receptor, el, el nombre del ítem, lo copiaron. Entonces, eh, eso, se generaron eh, dos documentos. Eso, eso te genera hoy día dos documentos. Sí. Ahora, eso lo estuvimos revisando hace, un, hace como una semana con uno de los reportes. Que un cliente dijo, oye, pero es que yo para poder trabajar lo mismo es más fácil si los datos están repetidos del encabezado. Bien, en realidad, ¿tiene sentido? O sea, nuevamente, yo lo hice así en algún momento porque probablemente me salía más fácil programarlo. Ya, ni me acuerdo. Pero sí, probablemente lo vamos a mejorar. O sea, además que tenemos como identificarlos porque hay un folio que se les pide al usuario que a pesar de que... o sea no se usa si tienes el formato automático, como lo uh -huh. estándar, eh, pero eso te permitiría a nosotros identificar que es la misma fila y que no hay que, que hay que crear un puro documento, o sea, eso lo podemos controlar. Entonces sí, eso. Pero eh, hoy día, hoy uh -huh. día lo que hay que hacer es dejar en blanco esas partes del inicio y, y simplemente agregar la segunda referencia. Ya. Yeah. Mira, eh, al principio, eh, cuando estábamos hablando, tú hablaste de que hay una tabla. Y sí, oh, claramente hay una tabla, que la tabla, eh, es la tabla como de resultado del archivo. Que una columna, son dos columnas la tabla, una columna es código de, de resultado y la segunda columna es eh, como la descripción de, de, del, del código. Mm. Entonces, sobre eso, cuéntanos un poco, porque yo creo que muchos clientes podrían revisar el archivo y podrían resolver la, las observaciones que hay en el archivo sin necesidad de abrir un ticket. Sí. Entonces, eh, creo que ahí es donde nosotros le podríamos dar como harto énfasis ahora en el podcast a, a, a la revisión y a los códigos de los resultados uh -huh. en relación al, al procesamiento del archivo masivo. A ver, eso nuevamente también probablemente vaya a cambiar de... O sea, a ver, esos códigos que están divididos, se pueden agrupar en dos grupos, <risa> se pueden dividir en dos grupos, Lo, los iniciales eh, son códigos que... El 1, in... el 2 y el 3. No me acuerdo los números de memoria. Son hasta el 6, sí. Ya, el 1, el 2 y el 3. El 1, el 2 y el 3, sí. sí. Ya, el 1, el 2 y el 3. Eh... Si, alguno de, si estás con alguno de esos errores, son errores, por así decirlo, graves, que impiden que se procese el resto del archivo. Yeah. Entonces, se te informan esos códigos y el resto del archivo no se te va a procesar. Entonces, ahí pasa a veces también que los clientes dicen, oye, pero es que tengo errores solo en estas filas, ¿por qué no se genera el resto? No se genera el resto porque el, documento, el archivo para ser procesado tiene que al menos pasar esas tres validaciones. Ya, yeah, okay. Entonces, si por, ejemplo, si por ejemplo yo tengo un archivo de misión masiva con cinco documentos y uno de esos documentos, uno, basta con que uno tenga el error 1, 2 o 3 y no se va a generar ninguno de los 5 ya. No, no se genera ninguno porque eso son como validaciones básicas del formato. Yeah. Y probablemente eso mantengamos igual algo parecido cuando lo migremos a la nueva, a la nueva versión. Uh -huh. La diferencia es que no te va a dejar cargar el archivo, probablemente. ya yeah. Y el formato no necesariamente va a ser el formato del archivo, por ejemplo, que. que ya, sub, un ejemplo. Si el te archivo falta un tiene... Folio, te falta un folio, por ejemplo. Ah, ya. Puede dato... ser también formatos de las columnas, Sí, entonces. podría ser algún dato obligatorio que, que, no, que no venía, cosas ya. así. Entonces, los primeros errores, esos que son, digamos, los errores graves, tienen que ver con el formato. Que, que los vengan los datos eh, mínimos que se necesitan para poder construir. Ya. Uh -huh. Están divididos entre grupos, no me acuerdo de memoria cuáles son, pero están en la tabla. Ya, ya están en la tabla, eso lo pueden ver en la, en, en la tabla. Eh, y los otros tres, tienen que ver con errores al momento de emitir cada documento. Esos uh -huh. ya son individuales y no afectan al resto de los documentos porque tienen que ver con la emisión. Por ejemplo, no sé, pues si tenías que emitir 10 facturas uh -huh. y de las 10 facturas tenías folios para emitir 5, el timbreaje automático falló o no tenías folio y pues no, no te dio o lo que sea y no tienes más folio, va a emitir los primeros 5, van a quedar emitidos los otros cinco, van a decir que no se puede obtener un folio. Ah, claro. Y después yo entonces... Lo, lo, lo... que, haré, lo que tendrías, claro, lo tendrías que hacer es corregir el problema y... Volver a facturar esos cinco solamente. Ya, entonces, eh, cuando, si, si el archivo que yo estoy procesando tiene alguna observación, tengo que poner énfasis, uno, al código de resultados. Sí, es súper importante. Y dos, bueno, dependiendo del código, resolver si todos los, los documentos sí. o si son errores 4, 5 y 6 solamente darle atención a los que tienen sí, esos códigos. Sí, es que eso yo creo que es lo más, eh, o sea, no lo más complicado, pero es una cosa que hoy día puede causar confusión, es, ok, si, si tengo ciertos errores, pero eso pasa porque no leen, obviamente uh -huh. porque dice en la página cuáles son los que hay, en la página dice básicamente cuándo hay que procesar el archivo de nuevo y cuándo hay que procesar solamente algunos casos. Eh, pero obviamente se puede mejorar desde el punto de vista de experiencia de usuario, que lo que queremos hacer hoy día. Estamos, hoy día estamos preocupados harto de, de eso, de mejorar esa parte de la experiencia de usuario. Eh, que, que a propósito es lento porque el sistema es muy grande, mm -hmm. <ríe> eh, pero a ver, no. básicamente sí, po. el problema es que si tú por ejemplo tienes un código 5 uh -huh. que es un código específico de un documento y cargáis todo el archivo de nuevo, vais a duplicar documentos, po. claro, porque hay, hay algunos que sí se generaron, yeah. ¿Cachai? o al revés, si te salió un código 2 o 3 y emite solo esos de nuevo corrigiendo el problema, los otros no se te genera, no, ah, porque okay. no se han a generar. Entonces, eso es que tener cuidado. Ahora, esas cosas son las que queremos parchar con este nuevo sistema de emisión masiva que estamos desarrollando, en donde, en el fondo, eh, primero yo creo que, o sea, no está decidido exactamente cómo se va a hacer en LibreT, porque es un poquito diferente a cómo es con, con Tafi Express, pero o se va a mantener la idea de ahí, pero hay, obviamente en, en el LibreTea cambia un poco. Pero, por ejemplo, una, probablemente una de las cosas es que no te vamos a dejar cargar el archivo. O sea, no se puede crear la emisión masiva si el archivo tiene errores de formato. O sea, okay. eso ya te da como el primer freno. Yeah. Si el archivo está cargado es porque al menos cumple con lo mínimo para poder emitir el documento. Y ahí obviamente te van a aparecer, no sé, pues si eran 10, nuevamente eran 10 documentos, pudiste facturar los primeros 5, mm -hmm. los, los primeros 5 te van a aparecer facturados con un cheque o con un folio, como ah, sea. Okay. Los otros 5 van a aparecer pendientes, tú seleccionas los otros 5. Y ahí va a estar claramente cuáles son los que te faltaron, cuáles no, cuáles hay que facturarte. No, o sea, he visto cómo está quedando en Contafi y, y realmente... Eh, va a ser una sí, mejora grande. Va a ser una mejora grande. Y eso, y, y como spoiler en general, y eso más otras cosas masivas que estamos viendo. O sea, yo creo que por lo menos en la, la, la versión oficial de lo que se trata, de, de, de qué final de año es mejorar todo lo que tiene que ver con cosas masi acciones masivas, que es una cosa que está bien al DB librete porque siempre yo me preocupé un poco de la página web, pero siempre me centré mucho en la API. Okay. Entonces, la API es muy robusta, tiene muchas cosas. De hecho, ayer estábamos revisando las consultas de la API y veíamos que pasaban pasaban sí, consultas bastante. porque hacen muchas consultas a la API. Eh, entonces, siempre, desde, desde mi punto de vista de, de, de diseñador del sistema, me preocupé mucho de lo que era API. Okay y las emisiones masivas si bien estaban siempre como que las dejé ahí, bueno, también culpa mía, no me gusta mucho es hacer la parte te gráfica. Te centraste <ríe> quizás mucho en, en que si a en ti la y, y claro, y ahora igual estamos eh, centrados en las integraciones. No. Entonces, sí. Bueno, seguimos centrados en las integraciones, o sea, la parte web, si tú revisas, lo, lo, lo hemos hecho, o sea, ¿cuántos clientes usan la interfaz web? 20% de los mm. clientes, al resto son todas integraciones. Entonces, pero igual son clientes que son importantes. Uh -huh. y son clientes que son importantes eh, eh, y que queremos ofrecerle un mejor servicio. Entonces, por eso se va a hacer todo este rediseño y pensando en ello. Y también en lo de las integraciones, porque a veces la integración igual necesitas bajar algo masivamente. Ayer había un cliente que preguntaba cómo bajar los emails masivamente la factura. Entonces, hay varias cosas que queremos mejorar y todas esas mejoras tendrían que salir de aquí a, a final eh, ¿De, este de, de este año 2022, claro. Ya, okay. Eso en relación a mis consultas, Sí, en resumen <risas> no hablamos sobre eh, bueno, cómo abarcar eh, los problemas que pueden haber en el archivo masivo, hablamos también sobre las descripciones de, de esta tabla que es importante, eh, el tema de la sección referencia y son, son principalmente esas las consultas que, que abren los clientes cuando se trata de emisión masiva. Así que, así que bien, estamos, estamos bien, Vaya, gracias. gracias. <risa> a ver, a ver. Quiero recalcar que si eh, nosotros tenemos claro que hoy día la emisión masiva si bien funciona y si tú sigues las instrucciones vas a poder emitir documentos masivos sin problema, súper importante lo dijo Catalina al inicio que sigas esas instrucciones, ya que esas son las que permiten lograr emitir masivamente de manera correcta. También sabemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar y eso es lo que estamos trabajando. Entonces, obviamente vamos a ir contando. Probablemente hagamos algún otro podcast o algún otro live o, o algún webinar. Estamos viendo qué cosas podemos hacer para ir, ir avisando estas cosas, estas mejoras que estamos haciendo. Y también probablemente van a ir al canal de YouTube. Entonces, si te interesan este tipo de cosas, saber cuándo van a estar haciendo estas mejoras, cuándo van a estar disponibles estos cambios, suscríbete al canal, activa la campanita y ahí te vas a estar enterando. Y si te interesa este contenido, nos vemos en el siguiente podcast.